vamos a trabajar con materiales y con el diseño de materiales un poco más complejo por ahora en esta escena yo tengo modelados cuatro objetos una copa una pesa un alfil de ajedrez y una base sobre la que están apoyados y en esta escena si eh, yo en este momento eh, le pido que me la muestre como procesada ¿Sí? hay un solo objeto para el que hay definido un material que es eh, un material de los que hemos llamado sencillos ¿sí? en el que se ha definido solamente se ha denominado vidrio y se ha definido un color para el canal difuso uno para especular y se ha tomado un alfa de 0.50 estos serían los resultados que se pueden obtener vamos a trabajar de una forma con materiales eh, con un diseño un poco más sofisticado y para eso lo que vamos a hacer va a ser importar algunos materiales desde una biblioteca previamente almacenados en una biblioteca y vamos a indagar en cómo están diseñados esos materiales lo primero que voy a hacer es acomodar la interfaz para trabajar de una manera eh, más cómoda para eso voy a dividir mi pantalla con dos ventanas voy a hacer desaparecer el, el panel de propiedades con la letra n en ambos casos y eh, de este modo voy a poder tener en una de las pantallas un sombreado y en otro de los visores voy a poder tener la vista de manera sólida o he llegado al caso eh, como estructura muy bien entonces para importar un material eh, lo que voy a hacer es venir acá al menú archivo y voy a decirle anexar es decir un material se va a importar siempre desde otro archivo de blender del que yo voy a poder elegir qué es lo que quiero importar y en este caso voy a elegir el material voy a decirle anexar antes de eso fijémonos que yo estoy trabajando con el motor de render interno aquí aparecen otros motores de render y en este video yo voy a mostrar materiales que son legibles y que funcionan con el motor de render interno es la situación más simple ahora sí voy a venir al menú archivo y le voy a decir anexar en anexar voy a buscar la carpeta en la que yo tengo eh, guardados mis materiales y como ya les anticipé se trata de archivos de Blender entonces cuando yo seleccione uno de ellos por ejemplo voy a elegir eh, este que se llama Clear Glass que me va a servir para la copa al seleccionarlo me aparece toda la estructura de carpetas con lo que contiene ese archivo. Una de esas carpetas dice material, en este caso no me interesan los objetos sino el material. Y ahí voy a seleccionar este clear glass y le voy a decir anexar desde la biblioteca. Si yo eh, selecciono la copa y ahora vengo aquí a ver mi lista de materiales, me aparece Clear Glass bien y entonces fíjense cómo se ve ahora esta copa si yo indago en cómo está configurado este material voy a poder ir viendo en difusión tiene un color blanco fíjense que aquí aparece otro algoritmo de sombreado que no es el que estaba por defecto en especularidad también aparece un algoritmo de sombreado. Y también se trabaja con un alfa del 50% y otros parámetros que ustedes pueden rastrear para eh, eh, eh, aprender cómo se configura un material que tenga esta apariencia de cristal transparente. De igual modo voy a anexar otro material, lo tengo guardado en la misma carpeta y se llama GOLD y lo voy a anexar desde la biblioteca con ese material voy a seleccionar mi, eh, mi pesa y desde materiales aquí me va a aparecer y lo voy a poder asignar a este objeto también puedo indagar aquí cómo está configurado este material porque yo podría replicarlo Sí, simplemente cambiando el color pero replicarlo para otro objeto. Y luego voy a anexar el tercer material que tengo preparado, que se llama Car Paint, y se lo voy a asignar a este otro objeto. Bien. Muy bien, entonces ya tengo materiales, por último, para este soporte o piso, simplemente voy a crear yo un material nuevo, al que le voy a denominar base, ¿sí? y le voy a dar un color. Finalmente, para terminar de configurar mi escena, lo que voy a hacer es cambiar el color del entorno Muy bien, desde aquí entonces yo ya puedo guardar un render de esta escena Obviamente eh, la luz debe ser estar ubicada en la posición adecuada y tener la intensidad necesaria para lograr el efecto que yo desee